Módulo Académico de Aprendizaje, Costos y Presupuestos, Unidad Didáctica 2, Gestión de Costos. Esta unidad presenta la clasificación de los costos, la metodología del costeo como variable para determinar la eficiencia de la empresa en la generación de utilidades. Asimismo, se hace una presentación de los sistemas de acumulación, la utilización de los costos y su efectividad para cargar los costos y gastos generados en la operación de las diferentes actividades necesarias para fabricar un producto o prestar un servicio, y finalmente tomar decisiones asertivas para las organizaciones que prestan servicios de transporte. Usted deberá prepararse con disciplina para llevar a cabo la resolución de casos que le serán propuestos para resolver, desde la teoría de gestión de costos, las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas que se plantean para el desarrollo de los criterios de desempeño. A través de la actividad central de esta unidad, aprenderá a realizar un informe de estado de resultados de una empresa, gracias a la metodología de estudio de casos.